pero si lo que tenéis son lonchas de salmón ahumado, pues igual lo cortáis en tiras o en trocitos y listo. En un bol o en un vaso de la batidora vamos a poner los huevos, el tomate frito, la nata, Los mejillones, que tienen que estar limpios de bigotes y por supuesto estar cocidos. El salmón, que tiene que estar limpio de piel y de espinas, por supuesto. Salpimentamos, le ponemos pimienta negra molida, que si es recién molida muchísimo mejor, y le ponemos sal. Una vez que tengamos todos los ingredientes, vamos a batirlo. Si veis que nos no cabe, como a mí, el vaso de la batidora, ponerlo en un bol grande o en una olla grande. No tiene que estar, como veis, muy fino batido. Si quedan trocitos no pasa nada. Una vez que lo tengamos todo listo, lo único que queda es añadirle los trocitos de salmón ahumado. El molde que vayamos a utilizar lo vamos a untar con mantequilla y luego le vamos a poner pan rallado. Si no tenéis pan rallado, que es lo que me ha pasado a mí, pues le ponéis un poquito de harina y esto no pasa nada. Agregamos la masa que hemos hecho anteriormente de salmón y el molde lo vamos a tapar muy bien con papel de aluminio o papel de plata. Ponemos agua en nuestra olla porque vamos a hacerlo al baño María. Ponemos con mucho cuidado el molde, que tiene que estar por la mitad del molde del agua. Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos temperatura alta y tres horas después ya tenemos listo nuestro pastel de salmón. Para saber si está hecho lo único que tenemos que hacer es quitar un poquito el papel de aluminio y lo vamos a pinchar con un palito. Si sale limpio es que lo tenemos listo. Dejamos enfriar dentro de nuestra olla. Mirad, yo le he puesto en la parte de afuera lo untado con maonesa, pero podéis untarlo también con salsa rosa. Y lo he decorado con sucedáneo de caviar en rojo y en negro. Este pastel lo bueno que tiene que podéis hacerlo de un día para otro y dejarlo en la nevera hasta la hora de servirlo. Luego lo ponéis como estáis viendo, lo decoráis como estáis viendo, lo ponéis en la mesa y a servir. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pastel de salmón. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas.